María y los profetizados últimos tiempos. El Venerable Siervo de Dios y de María, San Luis María Grignion de Montfort, 1673-1716, a 1716, que fue fundador de la Congregación de Misioneros de la Compañía de María, y de la Congregación de las Hijas de la Sabiduría, aborda esta cuestión dentro de su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. El tratado, en la versión que originalmente nos llegó de este santo siervo de María. Tenía dos partes diferenciables, una primera dedicada específicamente a la devoción a la Santísima Virgen, y una segunda dedicada a la perfecta consagración a Jesús por María. Para la realización de este audiolibro se ha elegido una edición del tratado, procurando que fuese lo más exacta y fiel al original. La trascendental cuestión que aquí nos ocupa, María en los últimos tiempos, es tratada dentro de la primera parte del tratado, y concretamente en su capítulo primero. Que en las primeras ediciones llevaba originalmente por título, Excelencia y necesidad de la devoción a la Santísima Virgen. Para una mejor comprensión abordaremos la materia distinguiendo dentro del texto del tratado tres apartados diferenciados. 1. María y los últimos tiempos. 2. María en la lucha final contra Satanás. 3. María y los apóstoles de los últimos tiempos. Apartado primero. María y los últimos tiempos. Todos los ricos del pueblo, para servirme de la expresión del Espíritu Santo en Salmos 44, 13, según la explicación de San Bernardo, todos los ricos del pueblo os rogarán de siglo en siglo pendientes de vuestro rostro, y particularmente al fin del mundo. Es decir, que los santos más grandes, las almas más ricas en gracias y virtudes serán los más asiduos en rogar a la Santísima Virgen, y en tenerla siempre presente, como su perfecto modelo para imitarla y como su poderosa ayuda para socorrerles. He dicho que eso sucederá especialmente al fin del mundo, y bien pronto. Porque el Altísimo con su Santa Madre deben suscitar grandes santos, que excederán tanto más en santidad a la mayor parte de los demás santos, cuanto sobresalen los cedros del Líbano entre los arbustos, como le ha sido revelado a un alma santa, cuya vida ha sido escrita por un gran servidor de Dios. Estas grandes almas llenas de gracia y de celo, serán escogidas para oponerse a los enemigos de Dios, quebramarán por todas partes, y serán especialmente devotas de la Santísima Virgen, esclarecidas por su luz, alimentadas con su leche, conducidas por su espíritu, sostenidas por su brazo, y guardadas bajo su protección, de tal modo que combatirán con una mano, y edificarán con la otra. Combatirán con una mano, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías, a los cismáticos con sus cismas, a los idólatras con sus idolatrías y a los pecadores con sus impiedades, y con la otra mano edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen, llamada precisamente por los santos padres el templo de Salomón y la ciudad de Dios. En fuerza de sus palabras y de su ejemplo conducirán a todo el mundo, a su verdadera devoción, lo cual les granjeará muchos enemigos, pero también muchas victorias, y gloria para solo Dios. Esto le fue revelado por Dios a San Vicente Ferrer, como él mismo lo consignó suficientemente en una de sus obras. El mismo Espíritu Santo parece haber predicho esta verdad en el Salmo 58, 14 a 16, con estas palabras, y sabrán que el Señor reinará en Jacob y sobre toda la tierra, ellos se convertirán, aunque tarde, sufriendo el hambre como perros famélicos, y acudirán alrededor de la ciudad para encontrar de qué comer. Esta ciudad que los hombres encontrarán al fin del mundo, para convertirse y para saciar el hambre de justicia que tendrán, es la Santísima Virgen, llamada por el Espíritu Santo casa y ciudad de Dios, Salmos 86, 3. Oh ciudad de Dios, de ti se dicen cosas gloriosas. Por María comenzó la salvación del mundo y por María debe consumarse. María no se manifestó casi en el primer advenimiento de Jesucristo a fin de que los hombres a poco instruidos e ilustrados acerca de la persona de su hijo, no se separasen de él, adhiriéndose demasiado fuerte y groseramente a ella, lo que aparentemente hubiera sucedido si ella hubiese sido conocida, a causa de los admirables encantos de que el Altísimo había puesto en su exterior. Tan cierto es esto que San Dionisio Aeropagita escribe que, cuando la vio, la hubiera tomado por una divinidad por sus secretos atractivos y su incomparable belleza, si la fe en que estaba bien confirmado, no le hubiese enseñado lo contrario. Pero en el segundo advenimiento de Jesucristo, María debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo, a fin de hacer por ella que sea conocido, amado y servido Jesucristo. Las razones que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida, y a no manifestarla sino muy poco después de la predicación del Evangelio no subsisten ya. Dios quiere pues descubrir y manifestar a María, la más perfecta obra de sus manos, en estos últimos tiempos. Primero, porque ella se ha escondido en este mundo colocándose más bajo que el polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de sus apóstoles y de sus evangelistas, el no ser manifestada. Segundo, porque siendo la más perfecta obra de Dios, tanto acá abajo por la gracia, como en el cielo por la gloria, quiere el mismo Dios que sea glorificada y ensalzada en la tierra por los vivos.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 por ella deben buscarle las almas que deban resplandecer en santidad. Quien halle a María alcanzará la vida, es decir a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Mas no es posible encontrar a María si no se la busca. Y no se la puede buscar, si no se la conoce, porque no se busca ni se desea un objeto desconocido. Es menester pues, que María sea más conocida que nunca para mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. Sexto porque María debe resplandecer más que nunca en misericordia, en poder y en gracia, en estos últimos tiempos. En misericordia, para reducir y acoger amorosamente a los pobres pecadores y extraviados, que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica. En poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, maometanos, judíos, e impíos endurecidos, que se revolverán terriblemente, para seducir y hacer caer por promesas y amenazas a todos los que sean contrarios. Y finalmente debe resplandecer en gracia, para animar y sostener a los soldados valientes y fieles servidores de Jesucristo, que combatirán por sus intereses. Séptimo. En fin, porque María debe ser terrible al demonio y a sus súbditos como un ejército ordenado en batalla, Cantares seis, tres, principalmente en estos últimos tiempos, cuando sabiendo Satanás que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12, 12, y menos que nunca para perder almas, redoblará diariamente sus esfuerzos y sus combates. De hecho, suscitará inmediatamente nuevas persecuciones, y tenderá terribles emboscadas a los servidores fieles y a los verdaderos hijos de María, a quienes les es más difícil vencer que a los demás. Apartado 2, María en la lucha final contra Satanás. Estas últimas y crueles persecuciones del diablo que se aumentarán diariamente hasta el reino del Anticristo, son a las que principalmente debe entenderse que se refiere, la primera y célebre predicción y maldición de Dios, lanzada contra la serpiente en el paraíso terrestre, que aquí es oportuno explicar para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos, y confusión del demonio. Como dice Génesis 3, 15, Enemistades pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje, ella quebrantará tu cabeza y tú pondrás asechanzas a su calcañar. Dios ha verificado y formado una sola e irreconciliable enemistad, que durará y crecerá hasta el fin. Y es entre María, su digna madre, y el demonio, entre sus hijos y servidores de la Santísima Virgen, y los hijos y súbditos de Lucifer. De modo que la más terrible de los enemigos de Satanás que Dios ha suscitado, es María su Santa Madre. A María dio, desde el mismo paraíso terrestre, aunque todavía no estuviese más que en su idea. Tanto aborrecimiento a este maldito enemigo de Dios, tanto arte para descubrir la malicia de esta antigua serpiente, tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a este orgulloso impío, que la teme más que a todos los ángeles y a todos los hombres, y en cierto sentido más que al mismo Dios. No es que la ira, el odio, y el poder de Dios no sean infinitamente mayores que las de la Santa Virgen, toda vez que las perfecciones de María son limitadas, sino porque. 1.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 y a una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos. Lo que Lucifer perdió por orgullo, María lo ha ganado por la humildad, lo que Eva hizo digno de condenación y perdición por desobediencia, María lo ha salvado por la obediencia. Eva, obedeciendo a la serpiente, ha perdido consigo a todos sus hijos y se los ha entregado, María, siendo perfectamente fiel a Dios, ha salvado a todos sus hijos y servidores con ella y los ha consagrado a su majestad. Dios no puso solamente una enemistad, sino enemistades, y no solo tampoco entre María y el demonio, sino entre la raza de la Santa Virgen y la raza del demonio. Es decir, Dios ha formado enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y siervos de María, y los hijos y esclavos del diablo, no se aman ellos nada unos a otros, ni tienen correspondencia interior entre sí. Los hijos de Belial, Deuteronomio 13, 13, los esclavos de Satanás los amigos del mundo, que es la misma cosa, han perseguido siempre hasta ahora y perseguirán más que nunca los que pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo persiguió Caín a su hermano Abel, y como persiguió Esau a su hermano Jacob, que son las figuras de los réprobos y predestinados. Pero la humilde María alcanzará siempre victoria sobre ese orgulloso, y será esta tan grande, que llegará a aplastarle la cabeza, en que reside su orgullo ella descubrirá siempre su malicia de serpiente y sus tramas infernales, desvanecerá sus diabólicos consejos y asegurará a sus fieles servidores hasta el fin de los tiempos, de sus crueles garras. El poder de María sobre todos los diablos resplandecerá, sin embargo, particularmente en los últimos tiempos, en que Satanás pondrá asechanzas a su calcañar, es decir, a sus humildes esclavos y a sus pobres hijos que ella suscitará para hacerle guerra. Serán pequeños y pobres según el mundo, y abatidos ante todos como el talón, hollados y oprimidos como el talón lo está respecto de los demás miembros del cuerpo. Pero en cambio serán ricos en gracia de Dios, que María les distribuirá abundantemente, grandes y realzados en santidad delante de Dios, superiores a toda criatura por su celo animado, y tan perfectamente asistidos del divino socorro, que con la humildad de su talón, en unión de María, aplastarán la cabeza de la serpiente infernal y harán que Jesucristo triunfe. Apartado tercero, María y los apóstoles de los últimos tiempos. En fin, Dios quiere que su Santa Madre sea ahora más conocida, más amada, más honrada que lo ha sido jamás. Lo que sucederá sin duda si los predestinados entran en la gracia y en la luz del Espíritu Santo, en la práctica interior y perfecta que voy a manifestarles. Entonces verán claramente, en cuanto les permita la fe, esta hermosa estrella de la mar, y llegarán a buen puerto a pesar de las tempestades y de los piratas que les sigan en pos. Entonces conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán completamente a su servicio, como súbditos suyos y esclavos de amor. Entonces saborearán sus dulzuras y sus bondades maternales, y la amarán con la ternura de sus muy amados hijos. Entonces conocerán las misericordias de que está llena y las necesidades para las que han de menester de su socorro y recurrirán a ella en todo como a la querida abogada y mediadora para con Jesucristo. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, más fácil, más corto y el más perfecto para ir a Jesucristo, y se entregarán a ella en cuerpo y alma, sin reserva alguna, para ser del mismo modo todo de Jesucristo. Pero, ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán un fuego candente, Salmos 103, 4, Hebreos 1, 7, Ministros del Señor que pondrán el fuego del amor divino en todas partes. Serán flechas agudas en la mano de la poderosa María para herir a sus enemigos, Salmos 126, 4. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones, y bien unidos a Dios. Llevarán el oro del amor en el corazón, el incienso de la oración en el espíritu, y la mirra de la mortificación en el cuerpo. Serán por todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres y para los pequeños, mientras que serán olor de muerte para los grandes, para los ricos y para los orgullosos del mundo. Segunda de Corintios 2, 15 a 16. Serán nubes aterradoras y volantes por los aires al menor soplo del Espíritu Santo, Isaías 60, 8. Sin adherirse a nadie, ni espantarse de nadie, ni apenarse de nada. Esparcirán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna, tronarán contra el pecado bramarán contra el mundo, golpearán al diablo y a sus súbditos, y con su espada de dos filos de la palabra de Dios, Hebreos 4, 12, Efesios 6, 17, traspasarán a todos aquellos a quien sean enviados de parte del Altísimo. Serán los verdaderos apóstoles de los últimos tiempos, a quien el Señor de las virtudes dará la palabra y la fuerza, para obrar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que es más, sin cuidado en medio de los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos. Salmos 67, 14. Y sin embargo, tendrán las plateadas alas de la paloma, para ir con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de las almas a donde los llame el Espíritu Santo, y solo dejarán tras sí, donde hayan predicado, el oro de la caridad que es el cumplimiento de toda la ley. Romanos 13, 10. En fin, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo. Marchando sobre las trazas de la pobreza, humildad, desprecio del mundo, y caridad, enseñarán el camino derecho de Dios en puridad de verdad según el santo Evangelio, y no según las máximas del mundo, sin apenarse, ni hacer acepción de persona, sin cuidarse de nadie ni escuchar ni temer a ningún mortal por poderoso que sea. Tendrán en sus labios la espada de doble filo de la palabra de Dios, Hebreos 4:12). Llevarán sobre sus espaldas el estandarte ensangrentado de la cruz, el crucifijo en la mano derecha, el rosario en la izquierda, los nombres sagrados de Jesús y de María en su corazón, y la modestia y mortificación de Jesucristo en toda su conducta. Tales serán los grandes hombres que vendrán, y María estará allí por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y maometanos. Pero, ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros solo nos toca callar, orar, suspirar y esperar, expectans expectabi, Salmo 39, 2. Y hasta aquí lo referido en el tratado sobre María en los últimos tiempos. Roguemos para ser contados entre esos predestinados, a los que se refiere el humilde siervo de Dios y de María, San Luis María Grignion de Montfort. Roguemos para que con la gracia y luz del Espíritu Santo. Entremos y penetremos en la práctica interior y perfecta de la devoción a la Santísima Virgen. Roguemos para experimentar las misericordias en que ella rebosa y la necesidad que tenemos de su socorro, recurriendo en todo a ella, como a nuestra querida abogada y mediadora ante Jesucristo. Y sabiendo que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo, consagrémonos a ella en cuerpo y alma y sin reserva alguna, para pertenecer del mismo modo a Jesucristo.